El poema se llama Amanece. Y regreso a las palabras del poeta Lipo, que dice, ¿Por qué vivo en la colina verde jade? Río y no respondo. Mi corazón sereno. Y yo digo, sobre una línea concluida, la tenue claridad, humillando las sombras. Una imagen se yerge, anega con su luz al infinito. Destellos evaporan la escarcha del rocío poblando el universo cual vuelo de aves derramando sus voces. Rumor de olas rompen en las rocas, repitiendo el murmurio del viento, la espuma de las olas se sumerge en la arena. El agua, semejando al mar, ha esparcido su fuego, mojando la mañana con aroma de tierra y de gardenias. Hay que ver cuando llueve, suave, lento. Se moja el silencio en la montaña, desciende la bruma que lo envuelve extiende su manto hacia los valles, estática queda la mañana. Juega tranquilo el pensamiento con la niebla y a veces con la aurora, cuando el ojo se bebe del camino la lujuria de montes y los lagos. Adentro, en la espesura, se adivina la vida. Inquieto arroyo, sigue infatigable renovada visión que en verde estalla desbordantes pupilas en caudales de luz inmarcesibles mi cuerpo inerme ante el placer se calla impávido en su frío en su desnudez el aire besa las mejillas de la aurora. Te grita ese silencio que hoy escuchas con los poros abiertos de la piel. Sed de infinito se bebe el horizonte, impregnada de asombro la mirada, rebasada en sus mágicos destellos. Es como despertar a un mundo nuevo.